lo que está sonando hoy en San Francisco, es la muerte de una pareja por una extraña enfermedad. Se pasó aquí en San Francisco en la mañana de hoy y la gente ha tomado un caos diciendo que esta enfermedad es el coronavirus. Me dice... Dios mío, todo el mundo, a mí me han llamado como cuatro veces para eso. Todo el mundo ha dicho, han, hay mucha gente que distorsiona las informaciones también, que dicen lo que no es, que es el coronavirus. Señores, no, no es el coronavirus, ¿eh? no es el coronavirus. Es una extraña enfermedad llamada meningocosemia. Venín con Semilla se llama. La enfermedad. Una pareja de esposos murió en la ciudad de, de San Francisco a causa de la enfermedad antes mencionada. Los fallecidos fueron identificados como José Peralta, Bianca Fernández, quienes residían en el sector de las colinas de esta localidad. Peralta falleció anoche, en la noche del pasado jueves, mientras que Fernández expiró a tempranas horas de este viernes. Un hijo menor de edad de la pareja fallecida permanece hospitalizado. Alegadamente aquejado de la misma enfermedad, otros familiares también presentan síntomas. La meningoconcemia es una enfermedad que puede causar meningitis, infección de recubrimiento del cerebro y médula espinal e infección de la sangre. Por su parte, las autoridades le han tomado alguna medida preventiva debido a que la enfermedad es contagiosa. Decidieron Será el centro educativo Juan Pablo D'Arte ubicado en esta barriada. Y la emergencia en un centro médico de esta ciudad. Eso pasó hoy, señores. Pero la gente siempre habla cosas que no saben. Esta enfermedad no es coronavirus. Es meningocosemia. Es algo que afecta el cerebro.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 de gracias al portal telenor.com.de hoy a los muchachos que hicieron el reportaje señores vuelvo y repito no es coronavirus para que no ande la gente ahora está hasta, hasta de colores están poniendo la gente la mascarilla con, con, con imágenes ¿Eh? un mercadeo fuerte yo yo vi uno en mi estado que está vendiendo mascarillas ¿Eh? esto es lo último señores pues las autoridades correspondientes de salud pública están trabajando sobre el caso que fue aquí en la colina en San Francisco de Macorís. ¿Eh? Pueden, pueden hacer su llamada al 809-725-0505. ¿Puede entrar el, el coronavirus ARD? Sí o no. Llámenos y compartan con nosotros esta opinión 809-725-0505. ¿Eh? 809-725-0505 ¿Puede entrar el coronavirus a ERD? ¿Eh? Claro que puede entrar, ¿verdad? Ha entrado a muchos países, pero esperemos en Dios que aquí no venga. Hello, buenas. Hello. Sí, buenas, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? Quiero hacer un aporte ahí al programa. Ok, dígame. Eh, tú dices que el señor murió de, de, de Ocosemia y la esposa también murió. Ok. La esposa también murió. Murió también, sí. Sí, porque ellos son de, ellos son de por aquí de Guadalupe, en San Francisco. Ah, ok. Y un niño, y un niño de Y un niño de tintero, perfecto, sí, sí y así y dice y la información y un familiar también, ok, señores, puede entrar el coronavirus ARD, 809-725-0505, es una enfermedad rara, una enfermedad muy, no muy común, pero eh, es fuerte porque afecta el cerebro, dice la información, 809-725-0505, Claro, claro, así es, así es. <risa> Nuestro hermano está en eso. Después que le di un consejito, está en eso el hombre. Señores, el coronavirus, el coronavirus, un saludo a Pimentel, un saludo a ese gran hombre Pimentel. El coronavirus es oriundo de China, ¿verdad? En China fue que descubrieron eso. Usted tiene que entender, usar la lógica a veces. Si en China, que está adelantado 400 millones de años más que nosotros, hello, buenas. Hello. Oh. Uh, sí, a su orden. El coronavirus. Que si el coronavirus puede entrar a RD. Claro que sí. Ay, llévate, ¿Sí? Ay Dios Medina. ¡Ay, Dios mío! Está... está. <risa> Señor, esto es algo serio. Está bien cuidado. Está bien. Está bien cuidado. Hay que darle la seguridad primero y después le de da él. ¿Eh, señores? Pueden llamar... ¿Pueden llamar 809-725-0505. Puede entrar el coronavirus a RD... Usted puede hacer su llamada, Dios mío, pero no es relajo. La gente con un relajo de que, que, que, que le entre a, a, a nuestro señor presidente, excelentísimo señor presidente. Villalona, pues está de callado? Nuestro, nuestro coordinador, Villalona, que está siempre activo, nos pasa la información. Ok. señores, las, las enfermedades hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. No lo cojan a Checha, ni, ni que a de le primero. Como yo iba diciendo ahorita, que hay que tener su lógica, porque si en un país tan avanzado como China, esa enfermedad, han muerto tantas personas, imagínese usted que llegue aquí, ¿eh? Esos eso tapababas no dan aquí, ¿Eh? En cinco días mueren 5 millones y somos 10 ¿no es? ¿Eh? Somos, somos 13 10 dominicanos y 3 millones de haitianos. Así es que somos nosotros aquí. ¿Eh? Y hay que cuidarse. Si ustedes siente unos síntomas medio raros, no llame a los periodistas que andan diciendo que hay coronavirus, porque le conviene a ellos tener noticias, ya que no tienen. ¿Me entiende? Sí, hay unos cuantos que andan desinformando a la población. que Usted coméntele abajo a sí mismo, eso es mentira. Periodista mentiroso, falaz. ¿Eh? Los síntomas que produce, sin mirar a, a lo de la gripe, entre los que se incluye fiebre, tos, disnea, mi, mialgia. ¿Y cómo es esto? Tú me has pasado bien. Algo? pues se parece a la gripe. No voy a decir eso porque ahorita me piden un significado de todas las palabras. No, ni quedo yo loco. Es una gripe que... Pero ya, ya está controlada, me parece, en China. Y aquí hay medicamentos. Hay que inyectarse, Yo tengo miedo a las inyecciones. Hay que inyectarse, señores. Porque el coronavirus anda en el mundo, señores, hay que buscar de Dios también. La gente nada más cree que es salud pública. Usted tiene que buscarse a Dios, pedirle a Dios, darle gracias. ¿eh? Darle gracias a Dios, hacer la cosa bien. No usted está de mala fe por ahí, haciendo lo malo. Señores, puede llamarnos para opinar el tema. 809-725-0505. El coronavirus podría entrar. ARD, pueden darme de la menta también, yo estoy aquí hablando. Me están repartiendo mente, a mí me quieren dejar afuera. Entonces, cuando yo llego a un camión de electrodoméstico, quieren lo de verdad. Eso es así, señores. Pueden llamarnos el número para que usted opine sobre la enfermedad. Podemos evitar esta enfermedad lavando las manos, tienen que lavarse las manos con frecuencia y hacerlo con gel antiséptico, Villalona, no podemos hacerlo con ese gel, el jabón de cuava también hace, manita limpia, pero no no, usted no puede decir a una gente que no, yo no puedo comprar una manita limpia, porque yo salgo con el dinero contado, pues yo no tengo, saludar menos gente, ¿cómo estás hermano? Te quiero bien, ya usted sabe limpiar de forma regular superficie y escritorio, limpia todo su, la gente que es delicada, limpia todo bien, ¿Okay? Asegurarse que la información relativa a la infección procede de fuentes fiables como Agencia Nacional de Salud Pública usted puede acercarse a Salud Pública y Salud Pública dar orientación también sobre esta enfermedad. Ya yo creo que el personal de Salud Pública debió estar en los programas, ¿verdad? ¿Ha estado en los programas? Sí, ok, tengo un informe. Información aquí, Villaroma, que su, su trabajo está peligrando. ¿Eh? No, Jorge, está activo. Yo Ok, está todo bajo control, tienen todo... aunque Ah, ok, eso está bien, pues un, un saludo a nuestros amigos de salud pública, que siempre están activos en cuanto a prevención, se habla.